el, este, el agricultor del día de hoy, porque vimos que este, muchas veces nuestras compañeras se separaron a reclamar y todo. tiene regata en Lima en esta nueva liga 2014-2015. Ahorita vas a ganar las partidas de este año, porque el este año es que este año queremos y nos gustaría estar en el mundo femenino. Bueno, Luciana, invita a tu público para que venga a ver a regata Lima y te apoye. Sí. bueno, les invitamos a todos. Primero le de Trato, los que han a apoyarnos y que sigan viniendo.